¿Qué queremos? Para mí, lo, lo primero y fundamental, si no sabes por dónde empezar, si no sabes lo, lo que, qué es lo que quieres, es tener un mapa y tener un guía. Por ejemplo, cuando estaba en Perú y quería subir a, a, a Machu Picchu, si yo lo hubiese hecho solo eh, y, y sin la ayuda de nadie, sin ni un mapa, no hubiese, es que ni hubiese llegado, me hubiese perdido por el camino, ¿no? ¿para dónde voy?, ¿cuál es la ruta?, ¿Y ¿cómo lo hago?, ¿Y qué, ¿qué necesito?, ¿Y ¿qué ropa?, ¿Y ¿qué todo? Entonces, para mí algo clave, y creo que, que sobre todo es que donde invierto más, es en un guía y en un mapa, en una metodología, en un GPS. Y es por eso también, algo de, pues, cuando me llevó a crear la incubadora, por eso, es decir, gente me decía, quiero crear mi negocio online, pero es que no sé por dónde empezar. Vente para acá, tienes los roles, ser experto, ser coproductor, eres bueno en algo, tienes la jurabilidad? Sí, venga, perfecto, pues sé experto. No tienes una idea de qué hacer. Joder, aprende la habilidad de ser coproductor y puedes lanzar literalmente a quien te salga de los huevos. Total. A quien quieras. Total. Si es que de ventas, de psicología, de desarrollo personal, de pintar pizarras a mano, de eh, construcciones, de todo. Entonces, aprende la habilidad, busca algo que te guste y lánzalo. Y eso tienes un encanta, negocio online. Eso que me encanta que lo digas, porque...